Hola Gonzayas, bienvenidos a este video. El día de hoy les quiero compartir eh, un tema que es de interés para ustedes, especialmente aquellos que estén en vías o estén en vísperas para poder migrar a eh, British Columbia. Son eh, la comparación y que ustedes sepan cuántos programas de la provincia nominal o del PNP existen aquí en British Columbia. Eh, dentro de la categoría, o dentro de uno de sus tres programas que existen, se llama uno el Skills Immigration. Este programa permite a todo trabajador o estudiante eh, poder migrar de manera permanente aquí en Canadá. Eh, dentro de estos programas existen cinco. Básicamente el primero se llama el Skill Worker, el segundo es para todo aquel personal de la salud, el Health Authority. El tercero es para los estudiantes internacionales, International Graduate. Y el, el cuarto es para aquellos que estudian una maestría y un doctorado, que se llama International Postgraduate. El quinto es eh, el Semi-Skill Worker o Entry Level. Son trabajadores este, que eh, son de necesidad básica como de restaurante este, y de servicios hospitalarios. Entonces, de manera sencilla, ¿cuál es la diferencia entre estos cinco? Solamente uno no requiere este, una oferta laboral, el cual se llama el International Postgraduate. El International Postgraduate solamente requiere tener tu diploma de que hayas acabado una maestría o un doctorado aquí en British Columbia y eh, necesitas aplicar al programa y eh, reescribir una carta con las intenciones de que te quieres quedar aquí en British Columbia. Esas son las únicas características o los únicos requisitos que piden. Eh, no te piden oferta de trabajo, no te piden que estés trabajando. Una gran, un gran beneficio, solamente estudias tu maestría, tu doctorado, y puedes proceder con los trámites para aplicar a la nominación provincial. Los otros cuatro sí requieren una, uh, un esponsorio por parte del empleador. Digamos que eh, después de ese International Postgraduate, el segundo eh, bastante interesante es el quinto, que es el Entry Skill or Semi-Skill Worker, ya que estos son gente que se dedican a los servicios de, de turismo, o este eh, restaurantes entonces estos estas personas requieren mínimo haber trabajado nueve meses al momento de estar a, aplicando acá y este eh, van a poder migrar de manera permanente aquí en Canadá estos este skill es bajo eh, no es una categoría del NOC para aquellos que no sepan qué es el NOC es la manera en que Canadá categoriza este eh, eh, los empleadores, entonces este ¿no? que es para un, un NOC bajo, tipo CD, no, tipo COD, este, y bueno, este es el, el Entry Level o Semi-Skill Worker, hablaremos más a detalle eh, más adelante, pero ahorita de momento es que conozcan cuáles son los programas, este es muy bueno para aquellos que eh, de pronto no tengan una profesión, vamos a hablar más a detalle de eso. Entonces, ya hemos hablado de dos hasta el momento. El otro es para el tema de la salud, el tema de la salud, el Health Authority. Como ustedes pueden darse cuenta, el Health Authority es todo aquello este, eh, personal que se dedica al sector de la salud, enfermeras, doctores, todos ellos pueden aplicar a este eh, programa. Una de las características de este programa es que no les piden tantos puntos, son más flexibles en el Express, en el BCPNP Draw, que es los puntos que nominan eh, cada, en cada ronda. Entonces, este personal eh, puede aplicar a la provincia a, la, a, a ser nominados eh, cuando son temas de sector de salud, profesiones de sector de salud. Eh, después, el otro, los otros dos tendríamos la diferencia que son eh, básicamente dos: el Skill Worker y el, el International Graduate. Eh, la diferencia entre estos dos básicamente es que a uno le piden tener un diploma de que haya estudiado un post-secundary uh, post, eh, post eh, level, pues, eh, que sería una li tipo licenciatura, diplomado, y una vez que estudian aquí, este, tienen que obtener un trabajo basado en, en, ese, este, eh, en lo que hayan estudiado. Obviamente les da unos puntos más que hayan estudiado de este lado. Eh, pero al final del día, este International Graduate también les pide eh, tener un trabajo calificado. Es bueno, es muy útil, porque aquellas personas que hayan estudiado les va a estar sumando sus puntos. Y el, ter el otro, que es el, el, skill, el skill Stream, eh, son todos los trabajadores... Eh, normalmente, estas personas son los acompañantes de las parejas de los estudiantes internacionales, pero es todo aquel otro trabajador, administradores, este, eh, eh, arquitectos, eh, diseñadores, cualquier cosa. ¿no? Eh, cabe mencionar que el TEC eh, es, una, es una, como una categoría especial dentro de, este, eh, dentro de este ciclo, dentro de esta categoría, que se llama eh, el Skills immigration. Entonces, eh, ¿cuáles son esas categorías? Lo mencionábamos en un video previo. Son 29 categorías, 29 profesiones que tienen alta demanda sobre los skills general. Entonces, eh, eh, de manera sencilla es eso, ¿no? Son estas cinco categorías que existen en el programa de British Columbia, el skills, immigration, ahí está también el tech, eh, tenemos el segundo, que es todo personal de, de salud, el Health Authority. Tenemos el tercero, que son los estudiantes que estudian eh, un diplomado o una licenciatura. Se llama International Graduate. El cuarto, y muy poderoso porque no requieres una oferta de trabajo o que alguien te sponsore, es que tú te hayas estudiado un, eh, este, una maestría o un doctorado, International Postgraduate. Y el quinto, el Entry Level or Semi-Skill Worker. Entonces, aquellos que no tienen como tal una profesión y que son de servicios básicos, ¿no? Entonces, estos son los cinco programas del, del, del programa provincial. Espero que les sea de utilidad y que eh, sepan de momento al menos cuáles son estas categorías, cómo pueden aplicar a ellos. Déjenme saber sus preguntas. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Espero les haya servido. Bye, bye.